las noches busco tu voz a través del portal sonoro hoy soy te mando besos con el viento y así te digo lo que siento he borrado todo rostro toda huella digital tengo ganas de juntar tus sueños con los míos y viajar sin final y viajar sin final El invierno persevera con amor la primavera, pues está en la paciencia recibir su recompensa, como un árbol cuando crece lentamente pero fuerte, yo te esperaré por siempre hasta que el flor reviente, ya mis manos se han marcado, ya mis dedos se han cortado. A tu lado.